Esta es la quinta eh, instantánea, el tema de hoy es aislamiento y encierro, eh, hemos tenido otros encuentros donde el tema ha sido este, comunicación y sensibilidad social, capitalismo y sensibilidad social, economía y vida, ciudades, ¿no? como diferentes eh, cuñas de entrada para poder interrogar esta este experiencia particularmente interrumpida que hoy eh, nos encuentra reunidos y separados en ¿no? algún